Tutoriales Interlaus News presenta Cómo reparar error en Microsoft Office Hola amigos de YouTube hoy les voy a enseñar a reparar el programa Microsoft Office Comencemos vamos a la barra de tareas y hacemos doble clic para abrir el programa Microsoft Word Nos va a salir un cartel que dice se ha producido un error. No hemos podido iniciar su programa. Intente iniciarlo de nuevo. Si no se inicia, intente reparar Office desde programas y características en el panel de control. Para revisar si hay otro programa dañado del paquete Office, vamos a abrir el programa PowerPoint. Como ven nos sale el mismo cartel. Para solucionarlo vamos a ir al buscador y escribimos aplicaciones y características. Hacemos doble clic. Buscamos el programa Microsoft Office. Acá está el programa Microsoft Office Profesional Plus 2019. Hacemos clic. Vamos a donde dice modificar y hacemos clic. Ahora tiramos reparación rápida y hacemos clic en reparar. Nos dice estás listo para iniciar una reparación rápida. Esto no debería tardar mucho pero, no podrá usar los programas de Office hasta que hayamos terminado. Hacemos clic en reparar. Esperamos hasta que se complete el proceso de reparación. Una vez finalizado el proceso de reparación nos saldrá esta ventana que dice la reparación ha acabado. La reparación de los programas y características de Office ha finalizado. Ya puede cerrar esta ventana y usar los programas. Hacemos clic en cerrar. Ahora vamos a abrir el Word para probar si funciona. Como ven funciona normalmente. Ahora vamos a abrir el PowerPoint para probarlo. Como ven funciona normalmente. Esto es todo amigos hasta la próxima, muchas gracias.